Si te interesa aprender sobre el karma y el dharma, quédate a ver este video. El bien y el mal son construcciones del entorno más un condimento espiritual, algo que ya viene en el alma. El entorno son tus padres, abuelos, maestros, hermanos y amigos. Si este entorno es negativo, las posibilidades de ser una persona mala son mayores. Pero no siempre es así. Tiene que haber un ingrediente extra, algo que se trae de otra vida. ¿Elegimos ser malos o buenos? ¿Somos malos y buenos? La realidad es que cada persona tiene su impronta, que ya la trae de nacimiento. El destino está marcado. El sentido de la vida es tan majestuoso que nos pone en el lugar correcto, con la familia correcta, en el momento histórico correcto. Venimos a la vida a vivir experiencias enriquecedoras que fortalecen nuestro espíritu. Cada acontecimiento duro que nos toca atravesar nos fortalece, de la misma manera que ocurre con los músculos cuando vas al gimnasio. Primero se rompen los tejidos pero luego crecen más fuertes. Vivir solo una vida sería demasiado poco, no es tiempo suficiente para progresar considerablemente. La forma más certera de abordar este tema es entendiendo cómo funciona el karma. ¿Pero qué es el karma? Karma quiere decir acción, es la ley de la causa y efecto. Sin duda cada acción que hacemos genera una reacción. Existen distintos tipos de karma. El karma inmediato. Es cuando realizamos una acción mala y en un periodo de tiempo corto recibimos el efecto correspondiente y suele ser de igual magnitud. Para purificar este karma debemos tener un arrepentimiento puro y hacer oración. Un ejemplo es una persona que comete un crimen y paga el karma inmediato yendo a la cárcel. El karma de vidas pasadas. Son acciones que hemos vivido en otras vidas que causaron mucho sufrimiento y no las hemos trascendido. Entonces llevamos ese karma de vida en vida con la finalidad de poder limpiarlo. Gran parte de las experiencias que no entendemos de nuestra vida tienen que ver con vidas pasadas. Un ejemplo puede ser una enfermedad crónica, un padecimiento que no nos permite desarrollarnos al 100, también pueden ser unos padres injustos o abandónicos. Sabrás que ese karma ha trascendido cuando esas situaciones que se te repiten dejen de hacerlo. El karma transgeneracional Es el karma que recibimos de nuestros padres, abuelos y antepasados. Son bloqueos energéticos donde algún aspecto no fluye, como puede ser el amor, la prosperidad o la salud. Para romper con el karma transgeneracional es importante conocer la historia de tu árbol genealógico y buscar el desencadenante que generó este bloqueo. Puede ser una separación traumática, una estafa, un asesinato, una pérdida territorial, etc. El hecho de sacar a la luz los secretos familiares y tomar una actitud correctiva en conjunto con tu clan puede ser la liberación de este tipo de karma. Aparte del karma también existe el dharma, que son los efectos positivos que se dan en nuestra vida a causa de las buenas acciones que hicimos en esta vida o en otras. Son las bendiciones que posees ya sean las virtudes y habilidades, los bienes materiales, los seres amados que te rodean, el reconocimiento y el cariño de tu entorno. La culpa y el arrepentimiento no son lo mismo. La culpa es un sentimiento desagradable contra ti mismo. Un desprecio es juzgarte severamente y muchas veces conduce a la depresión. En cambio, el arrepentimiento es entender el error cometido y tomar una actitud sanadora, realizar una reparación de lo realizado para sanar a nivel kármico necesitamos del arrepentimiento las personas malas o con baja vibración son muchas veces la forma que tiene este sistema de hacerte pagar ese karma es importante que no reniegues de lo que te sucede ya que todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por la enfermedad, la pobreza, la traición, la injusticia, la humillación y la soledad la mejor solución es ponerle el pecho a las balas y mirar hacia adelante Ponerse en acción con optimismo. El destino tiene más fuerza que nuestras propias decisiones, que son ínfimas, comparadas con lo que la fuerza creadora tiene preparado para ti. No puedes decidir lo que vas a vivir, pero sí puedes decidir cómo lo vas a vivir. Enfrentar con amor y predisposición la situación que te toque es la mejor manera de sanar. Si quieres superar una situación traumática, te invito a tomar terapias conmigo. Ingresa en www.juana-garcia-center.com. Si te gusta el video, te pido que le des like, que comentes en la caja de comentarios, que te suscribas al canal, ya que me ayudarías muchísimo. Sigue con más Robert Dalí.